En este video vamos a ver cómo confeccionar la tarea número 2 del módulo 1 de nuestro diplomado, Herramientas digitales para la docencia. De entrada, accedemos a nuestro explorador para buscar la tarea y la consigna de la misma. En nuestra página, aulavirtualie.minet.gov.do, Accedemos y nos va a remitir a nuestra aula virtual ie.edu.do. En la misma, accedemos con nuestro usuario y contraseña a nuestro curso Formación en Herramientas Digitales para la Docencia Regional 15A, mostrada aquí en el centro de la pantalla. Accedemos en la misma y descendemos hasta el módulo 1 alfabetización digital para un ambiente virtual. En el mismo, al acceder, buscamos la tarea 2, actividad 2, digitando un plan de clases. Accedemos al mismo, leemos la consigna, en la cual se nos invita a buscar una de las planificaciones que realizamos normalmente dependiendo el área o nivel que trabajamos. Podemos también utilizar una de las plantillas disponibles en el espacio de materiales y adjunto en este mismo espacio. Punto número dos a cumplir, digitar la planificación en formato correspondiente si es de nivel medio, primario, inicial o educación especial. Y luego subir en este mismo espacio esta plantilla confeccionada. Si tiene otro modelo diferente a las plantillas, se puede también utilizar el mismo. Nota: esta actividad deberán elegir una plantilla, ya sea de la que están en la plataforma o también utilizar normalmente la que utilizan en su clase, y luego de digitar el plan de clase y subirlo en el espacio de la tarea en la plataforma. Recuerde descargar la plantilla o usar la que tiene, subirla en una carpeta de Drive y compartir el link en la tarea. A tales fines, descargamos cualquiera de las plantillas a ser utilizadas o si ya tenemos una, la podemos colgar en nuestro espacio en la nube, Drive. Para este ejemplo, descargamos esta que dice esquema de planificación por eje temático y unidad. Vemos que aquí en la parte de abajo, mano izquierda, se descarga un documento el cual podemos subir a nuestro Drive para trabajarlo directamente en el mismo. Veamos. Hacemos clic sobre una pestaña nueva para poder acceder a nuestro espacio virtual. Aquí, en donde están los puntitos cuadrados, se muestra a la derecha la parte superior, Drive, que es el espacio virtual en la nube. En el mismo podemos colgar en nuestra carpeta, que ya tiene su nombre, grupo 15G10, en nuestro espacio con nuestro nombre, por ejemplo, Juan Frías, grupo 15G10, y en este entonces podemos arrastrar el documento que hemos descargado. Desde esta parte de la izquierda, en el fondo, hacia nuestro espacio virtual. Lo arrastramos con el mouse y lo dejamos reposar. Una vez hecho esto, se muestra la planificación que hemos descargado en nuestro espacio virtual. Esquema de planificación. Accedemos al mismo haciendo doble clic. Se nos dice que también podemos hacer modificaciones y cambios con este Mismo sistema y le damos a abrir con documentos de Google. El mismo se nos mostrará un documento que es el que hemos descargado y hacemos los cambios pertinentes adecuándolo a nuestro a nuestra planificación dependiendo de cómo nosotros hagamos la planificación. Recordemos que. Que en este curso no estamos hablando de cómo hacer una planificación bien elaborada o excelente, sino de las destrezas de las herramientas tecnológicas. Con, los, con lo cual nos podemos asistir para hacer una excelente planificación. Una vez llenemos todo como nos pide la consigna, podemos hacer clic en compartir directamente en este mismo botón mostrado aquí a la derecha, en la parte superior, y así podemos compartir el enlace mostrado aquí en la parte inferior. Una vez copiado el enlace y establecido de que se tiene acceso a través de este enlace, es decir, que el tutor virtual puede ver que este documento se puede abrir. Este enlace puede ser abierto en calidad de lector por la persona que tenga este enlace. Se copia el mismo. Listo. Y lo podemos colgar en nuestra plataforma. Es el mismo enlace que nos, pod nos podemos colgar en el botón que dice enviar. Ahí se tendrá la oportunidad de haber cumplido con la tarea. 2 de la unidad 1.